Se sí, yo creo que sí Muy bien gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí un nuevo video para este canal y esta vez se da una nueva video reacción 700 si en el canal ya los colegas cuenta y vamos a seleccionar esta vez una una parodia animada de bueno, está en inglés que es de Fiend Animation y bueno, me llamó atención a la miniatura porque es oscuro Caulifla, pero de Super Saiyan 3 así que a ver esta animación se da a ver si será medio distinta a lo que ya hemos visto y, y aparte es muy corta creo que dura como dos minutos más y después a otra vamos a otra parte que es <ríe> un trailer animado de la película de Broly así que <ríe> vamos a ver esos dos videos y a ver qué me parece ¿no? y bueno vamos a verlo ya sin nada más rodeo de play y va okay. La... animación y fanaps. Okay, ok, ahí el torneo de la fuerza esa es la transformada Gracias. Se ahí está la... Ah, okay. eliminado? No. No. <risa> con el ¡El ¡Qué pasa ahí en Dios! ¡Como acerque me... ¡Ah! <risa> también <risa> medio ...lado pelo, ¿sí? no, ahí está el pelo así no el... tal marciano no otro distinto es una mía la <risa> peluca no, <fue> <risa> extinto de azul, más callo que, en con alto-extinto, y no se sé qué mala mierda, se fue ah, todas las formaciones combinadas ok, pues se ha mmm, está interesante esta y ok, fue cortito así, estuvo buena y vamos a reaccionar la parte al Taller de Brody ¿no? así que a ver que cargue si sí, ahí está y bueno, vamos a reaccionar este y la voy a play ok almost <se wen Membres> upon a time there was a myth about a super saiyan not just any saiyan but a legendary super saiyan He was strong, but also evil. He destroyed millions of planets and thousands oh. of galaxies as a hobby. And his name was Broly. It is said that one day he will return. Even if he does, you two won't stand a chance against him anyway. <laughs> What? Really? I want to meet this guy. <laughs> I can feel something terrible. <laughs> ¡El planeta de moneda! ¡Está aquí! ¡Es aquí! It's here. Everyone, ¡Hay algo! Something... ¡Oh, my god Trunks, ¿Can you stop de your troubles here already? <laughs> What do you want? <laughs> That ass meet up in Kale! I won't leave you, sis! Yes, stay here and protect me, bitch! Kale, you idiot! You're the one he's after! You son of a <laughs> Holy shit, Jiren, what the fuck? Jiren lost? Who did this? The strong guy. That wanted Jiren's ass. So you are the legendary Super Saiyan, bro. I won't forgive you. How? How dare you? How dare you look at Jiren's ass? Any last words, Broly? You're Vegeta! you're Vegeta! it. I'm <laughs> Bueno, creo que hasta acá terminó. No, la no, <risa> verdad sí. Está bastante bueno. Tuvo buena animación en los dos videos. Y ok, gente, esta ha sido mi reacción a esta nueva animación. Si te entretuvo, bueno, estuve en inglés, para unas cosas, no han entendido. Bueno. Y ok, gente, eso ha sido todo. Espero que te haya entretenido un poco. Y bueno, nos vemos en la próxima reacción. Soy Jose Ultimate y... para me cambié de imagen. Va, no importa. <risa> Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos, soy Use Ultimate, bye.